víctima. Los delitos de carácter contable o los delitos eh, de carácter fiscal, porque bueno, también en lo particular un contador puede llegar a cometer una, un fraude, ¿sí? Pero bueno, es, tiene mucho relativo, tiene mucho que ver la defraudación fiscal y el fraude, pero bueno, hablemos primero de los delitos en su ámbito profesional, ya no en su ámbito específicamente eh, personal. Primero empecemos por los de carácter general y que serían eh, los delitos fiscales. En los delitos fiscales la víctima es y solo podrá ser siempre la Secretaría de Hacienda o las autoridades fiscales. Son las únicas que pueden tener el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Si la víctima no es una autoridad fiscal, estarás en algún otro tipo de delito, pero no en un delito fiscal fiscal. Aquí vemos en nuestra anterior diapositiva, pues a esta dama representándonos a la autoridad fiscal. La víctima necesariamente tiene que ser una autoridad fiscal. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de procedibilidad para que se pueda dar el seguimiento de un delito, la persecución de un delito? Para proceder penalmente por los delitos fiscales es el requisito previo que la Secretaría de Hacienda el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Infonavit o incluso la Conagua, es decir, la autoridad fiscal, la que tiene derecho a la recaudación de una contribución de las previstas en el artículo segundo del Código Fiscal de la Federación, sea quien formule la querella, sea la que se queje, sea la que interponga su demanda, su denuncia, su querella ante el Ministerio Público. Si no hay denuncia ante el Ministerio Público, no se puede seguir el delito y la única que puede interponer esa denuncia es la autoridad fiscal, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo o en su caso, que, se, que en su caso se tenga iniciado. Es decir, vamos a ponerlo de esta manera. Es que, licenciado, eh, maestro, profesor, eh, a ver, eh, vamos a decir, en enero de 2022, por decirles algo, eh, llegó la autoridad y nos inició una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Ajá. Y está, eh, está, <coughs> están ejerciendo facultades de comprobación, todavía no concluyen, pero me dicen que me pueden tornar el asunto de carácter penal. ¿Es cierto? Sí. La autoridad se puede, puede interponer esa denuncia, esa querella, desde un inicio ...en una parte intermedia o casi al final de cualquier procedimiento administrativo de comprobación. Un segundito, como notarán, ando como un poquito resfriado. Entonces, pues ando medio moquiendo. en un segundito. Perdón. Entonces... Permítanme ponérselos de otro color para que se distinga mejor. La autoridad puede estar realizando su procedimiento administrativo de comprobación, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica y puede inconformarse, es decir, interponer querella en cualquier momento. Recuerden ustedes, si analizan su artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pueden encontrar que nos dice que las autoridades fiscales, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los particulares, imponer multas, sanciones o incluso denunciar delitos, puede ejercer facultades de comprobación. Comúnmente el ejercicio de la acción pernal o de la interposición de su denuncia por parte de una autoridad estará en el marco del de inicio de una Facultad de comprobación. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación nos dice las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras, las fiduciarias, los fideicomitentes y los fideicomisarios, en el caso de fideicomisos y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, han cumplido... Si le quitamos todo esto de quiénes son los sujetos a los que pueden ser, ser eh, sujetos de revisión, diría, las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, y en su caso determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar, comprobar la comisión de delitos fiscales. Entonces, estamos más cercanos a este ámbito, compañero, de lo que creemos. Compañero, compañera... Cuando la autoridad fiscal viene y te ejerce facultades de comprobación, no solo está comprobando el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, sino también está facultada a la par de verificar si no incurriste en la comisión de algún delito. Y si detecta que se incurrió en la comisión de algún delito, sea al inicio, en una parte intermedia o al final del procedimiento administrativo de comprobación, en cualquier momento puede interponer su querella, es decir... Llevar su queja, su denuncia, interponer su denuncia ante una autoridad diversa. Esto es, pongámoslo de esta manera, permítanme escoger por aquí otro color. Los voy a hacer chiquitos. En un segundo. Okay. Estaríamos hablando de que aquí el SAT, el IMSS o el Infonavit en cualquier momento pueden acudir ante una autoridad diversa llamada Ministerio Público a interponer una denuncia, porque hayan detectado la comisión de algún delito, particularmente en el ámbito fiscal, de los que platicaremos más adelante el día de hoy. Hasta aquí dudas, preguntas, quejas, sugerencias, lamentación, dolor a rojos, en resucitamiento, urticaria, rash, herpes, empacho, embarazo, ¿no? Siéntanse en la libertad, mi estimada Guille, Vicenta. Vicenta, te llamas como mi mamá. Mi mamá también se llama como tú, Vicenta. Eh, nuestro compañero creo que es Esteban, que nos ve desde su iPhone, Gaby Pacheco. Cualquier duda que tengan, por mínima que sea, por favor, siéntanse en la libertad y confianza de abrir su micrófono y comentarlo con su servidor, ¿vale? Entonces, en cualquier momento, la autoridad fiscal puede interponer su querella independientemente del avance que haya en el procedimiento de comprobación. Ahora, otro requisito para que pueda darse persecución a un delito en materia fiscal, en el ámbito contable es que el fisco declare que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en caso de contrabando es decir no solo basta con que la autoridad interponga una denuncia no basta con que la autoridad interponga esa denuncia o querella, como quieran señalarle sino que el que afirma tiene la carga de la prueba entonces para que pueda prosperar una denuncia es necesario que la autoridad aporte, aporte pruebas pruebas que acrediten que la conducta en la que incurrió el particular el contribuyente tiene por efecto el daño patrimonial a la autoridad es decir <coughs> que se le produjo o se pudo producir un daño, pero que sea realmente cuantificable, cierto, sí concreto, no una figuración, que evidentemente con pruebas fehacientes la autoridad, vamos a decir en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT o el IMSS o el Infonavit, denuncien ante el Ministerio Público, van a interponer su, su denuncia ante el MP Sí, Aporten pruebas y acrediten que sufrieron un daño o pudieron sufrir un daño por la conducta que desplegó el particular. Y además formule la declaratoria correspondiente en los casos de contrabando de mercancías por la que deba pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente o de mercancía de tráfico prohibido. ¿Vale? Entonces, hay que denunciar. Bueno, la autoridad tendría que denunciar y tendría que acreditar que ha sufrido un daño. Ahora bien, ¿qué es sobreseimiento? Hasta aquí, compañeros, dudas. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Ok. Por ahí hay alguna pregunta. ¿No? Ok. Ok. ¿Qué es sobreseimiento? Este terminado que recurrentemente corre, eh, usamos los, los, los abogados, ¿qué significa esto de sobreseimiento? Pongámoslo de esta manera, compañeros. Imagínense ustedes con mucha imaginación, por supuesto, ¿verdad? Con mucha imaginación que esto es un ring uh -huh. Uh -huh. el santo, el cavernario, el blue demon y el bulldog vamos a poner dentro de este ring aquí tenemos nuestro ring es nuestra arena, es nuestra área en la que se va a disputar uh -huh, una lucha, una pelea, una contienda por un lado tenemos a la luchadora 1 y por otro lado tenemos a la luchadora, en este caso escogida más, luchadora 2. Y van a entrar en una contienda. Uh -huh. Ya tenemos a nuestra primer contendiente arriba del ring y tenemos a nuestra otra contendiente también arriba del ring. Y entre ellas hay diferencias. Uh -huh. ...tienen distintos puntos de vista... ...y van a entrar en una controversia... ...porque... Eh, ...vamos a decir... ...la primera de nuestras competidoras... ...dice que el cielo es de color azul... ...en tanto que la segunda... ...dice que el cielo... ...su cielo es rojo... ...y le faltas tú... ...y esa es su diferencia... ...entran en controversia... ...vale... ...va a haber una contienda y comúnmente hay un referee, ¿vale? Vamos a poner por aquí a nuestro referee que va a estar observando que jueguen o peleen conforme a ciertas reglas. Uh -huh. Dice por ahí que en la guerra y en el amor todo se vale, pero bueno, no así en los litigios o en las contiendas de carácter jurídico hay reglas. Aquí estamos de acuerdo. Hasta aquí estamos de acuerdo. Es decir, hay cuando hay esta diferencia, entonces tenemos el elemento esencial, el insumo, ¿sí? La materia prima para que pueda haber esta lucha, y se llama litis. Es decir, hay una controversia, hay una colisión de intereses, intereses encontrados y que van a pugnar uno contra el otro, van a luchar. Tienes una litis, pero imagínense ustedes que por alguna situación, iniciada la contienda, eh, esta personita, vamos a hablar de ella, se convence de que efectivamente el cielo no es rojo y le faltas tú, sino que el cielo es azul. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a suceder? Ya no hay contienda, ya no hay diferencia de intereses y lo que es más esta contendiente se baja del ritmo si ya no hay contienda si ya no hay pleito ya no hay litis ¿tiene alguna razón de ser la pelea? no, para pelear se necesitan dos para que haya una contienda se necesitan dos intereses encontrados cuando sucede esta situación ¿sí? ¿sí? Un asunto, cuando un asunto se queda sin litis, porque uno se convenza de lo que dice el otro, o porque uno se baje del ritmo y diga, no, no quiero pelear, ya no quiero pelear, ya no hay motivo de contienda, entonces la lucha no tiene razón de ser, y consecuentemente se sobreentiende que han eh, limado sus asperezas, que ya no existe pleito y entonces se sobreentiende que no hay motivo para una pelea, es decir, el asunto se sobresee. Eso es el sobreseimiento. El sobreseimiento significa que una contienda se quede sin materia, sin litis, sin pleito o que no exista pleito, que no exista controversia, entonces no hay motivo para pelear, se debe de sobreseer la discusión. Los procesos por los delitos fiscales se sobrescen a petición de la Secretaría de Hacienda cuando los imputados paguen. Es decir, si tenemos la controversia de si el contribuyente pagó o no pagó, si cometió defraudación o no, pero... Amén de que la autoridad se querella, acredita el daño o el posible daño que padeció, que sufrió con motivo de la actividad que desplegó el contribuyente, pero... Iniciado este procedimiento, el contribuyente paga, pues entonces no existe delito. Ya se le restituyó a la autoridad en, en, su, en su derecho, a lo que tenía a cobrar, entonces ya no hay motivo de pleito. Cuando los imputados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados por los ilícitos, paguen las sanciones, las multas, los recargos respectivos o bien los créditos fiscales que queden garantizados a satisfacción de la propia autoridad de la Secretaría de Hacienda ok, nos vamos a seguir peleando en el ámbito administrativo es decir, tú dices que yo cometí un delito, pero bueno yo sostengo que no, vamos a pelearnos, tanto en el ámbito administrativo, ante el <coughs> tribunal fiscal como ante el tribunal de lo penal, pero otorgo caución, otorgo una garantía de que en caso de que yo pierda y tu autoridad tengas la razón, tengo con qué pagar y te voy a cubrir el daño que argumenta se te, se te infirió. Entonces, en ese caso se sobresee, se sobresee el procedimiento, pero bueno, puede ser que la investigación siga en el ámbito netamente contable, jurídico fiscal contable o que incluso continúe en el ámbito penal, pero bajo caución y el contribuyente pueda seguir su proceso en libertad. La petición anterior se hace discrecionalmente antes de que el Ministerio Público Federal y el asesor jurídico formule el alegato de clausura y surte efecto respecto de las personas que en la misma se refieran. Eso es sobreseimiento. Se pueden sobreseer los asuntos, eh, se pueden en eh, los procedimientos en los que se investigue un delito de carácter fiscal, sí, siempre y cuando el contribuyente pague. A la autoridad, en cierto sentido, no le interesa mucho que tú estés en la cárcel. Lo que le interesa es que tenga recursos para cubrir los gastos públicos. Y, pues, si te denuncian penalmente y tú pagas, pagas las sanciones, las multas, los recargos todo lo que la autoridad te imputa, pues entonces ya no habrá muchos elementos como para que se siga el procedimiento de carácter penal toda vez que has remediado o has enmendado tu error o tu ilícito. Ahora bien, el daño. Comentábamos que para que se pueda eh, dar haya proced procedibilidad en, el, en, en la persecución de un delito es necesario que la autoridad se creye, pero además acredite el daño. Y bueno, ¿y cómo se realiza la cuantificación de ese, daño? de ese daño? Perdón. En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio y el daño o el perjuicio sea cuantificable, es decir, cuando sea posible llevarlo a cantidades líquidas y concretas el daño que está recibiendo la autoridad fiscal, la Secretaría de Hacienda, entiéndase, la autoridad fiscal, debe de hacer la cuantificación correspondiente en la propia declaratoria o querella, es decir, al momento de que se eh, queje, que interponga su denuncia la autoridad fiscal ante el Ministerio Público, no solo puede llegar y decir, ah, este, el contador, vamos a ver aquí. Eh, la contadora Guille HB eh, eh, cometió defraudación. Ah, ok, entonces vengo a denunciarla por la comisión de una defraudación. Ok, pero para que le puedan dar seguimiento a ese asunto es necesario que la autoridad fiscal diga cuánto. ¿A cuánto asciende el daño que eh, la actividad que desplegó en este caso, vamos a decir, la contadora Guille, le produjo un daño? Es decir, que la haga cuantificable o que la determine en cantidad líquida. El daño lo que determine en cantidad líquida y aporte ese dato en la denuncia o en la declaratoria de procedencia que inicie la autoridad fiscal. La citada cuantificación solo surtirá efecto en el procedimiento penal. Es decir, aquí hablamos de algo muy importante, compañeros. Por favor, pongan su atención de este lado <coughs> un momento. Eh, como una cuestión anecdótica, les puedo comentar que hace ya algunos añitos, híjole, ya empiezo a traer kilometraje recorrido y largo, tuve la oportunidad de participar como parte, vale la redundancia, del equipo de abogados que defendió a Laureano Brizuela, un cantante de los de la década de los años, fines de los ochentas, principios de los noventas, no en el asunto de carácter penal, sino en el asunto relativo a la devolución de las cantidades que indebidamente pagó. Eh, incluso si pueden ustedes por ahí esa serie, para que así no se me aburran tanto el curso del día de hoy, eh, si han visto esa serie de biográfica, medio chafona, pero bueno, de Luis Miguel, notarán ustedes que para aquellos años se presenta una situación en el país en donde buscan agarrar un chivo expiatorio, agarrar a algún pez grande, algún pez gordo, para incrementar la recaudación de una manera total y absolutamente ilícita, ¿no? Y tenían dos grandes candidatos: Luis Miguel, siendo nacional el, aquí del país, y este otro sujeto, Laureano Brizuela. Eh, a final de cuentas agarran a este señor Claudiano Brizuela, lo bajan a punta de cachiporrazos del avión, lo trepan a una camioneta, lo, lo, lo pasean, elementalmente lo secuestran las autoridades, eh, lo pasean ahí alrededor del aeropuerto por el Peñón de los Baños y lo meten a la cárcel acusándolo de defraudación. La situación aquí, en esta cuestión y que es real, compañeros es que a él nunca le iniciaron un procedimiento administrativo de comprobación, sino directamente se fueron al ámbito penal, lo cual es completamente irregular, porque como estamos viendo el día de hoy, para que pueda haber una declaratoria para que pueda darse la persecución de un delito es necesario que la autoridad primero acredite que se le ha inferido un daño, y ¿cómo puede la autoridad acreditar que se le ha inferido un daño? Pues a través del despliegue de sus facultades de comprobación, de otro modo ¿cómo? Pero bueno y regularmente sucedió así en aquellos entonces Al paso de los años, bueno, él estando en la cárcel Dice, pago lo que tenga que pasar, pagar O sea, es que ya una vez que pisas dentro de la celda Pues cualquiera se friquea y dice Pago lo que tenga que pagar, pero déjeme eh, salir Él paga una cantidad muy elevada De supuestos impuestos que le, le, le achacaban Que había dejado de pagar eh, Sigue su procedimiento posteriormente en libertad sale la sentencia en el ámbito penal vamos a ponerlo así en el ámbito penal él sale absuelto luego entonces si él años atrás había pagado una cantidad de dinero en el ámbito fiscal él salía como deudor son dos procedimientos de carácter distinto déjenme les explico a ver si logro ser claro y si no por favor siéntanse con la libertad y la confianza de interrumpirme tenemos recordarán ustedes desde la primaria y secundaria que tenemos poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial ok estoy haciendo un paréntesis en, el, en la cuestión anecdótica que les estoy comentando ello significa que las autoridades se dividen en autoridades administrativas, las que dependen del Poder Ejecutivo, autoridades legislativas, las que dependen del Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, senadores y diputados, y tenemos poder, autoridades judiciales, las que dependen de la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados, eh, tribunales eh, juzgados de distrito, etcétera. Uh -huh. Las que dependen del Poder Judicial ¿Vale? Ahora, hablemos Aquí, pregunta Tenemos por un lado al Ministerio Público Y por otro lado tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ¿Vale? Pregunta ¿El Ministerio Público es una autoridad administrativa, legislativa o judicial? Ah, el Ministerio Público es una autoridad que depende del de Ejecutivo, uh -huh. llámese Ministerio Público Local o Federal. En tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también es una autoridad administrativa, depende del Poder Ejecutivo, ¿vale? Consecuentemente... La persecución de un delito por parte del Ministerio Público, ojo, por parte del Ministerio Público, cuando el asunto todavía no llega ante un juez, cuando el expediente, la investigación, la investigación no ha pasado a manos de un juez de carácter penal, entonces estás en presencia de un procedimiento administrativo. A ver, veámoslo de esta manera, compañeros. ¿Qué es una averiguación previa? mal llamada, bueno, ya no son averiguaciones previas, hoy día lo correcto es una carpeta de investigación, hoy se llaman hoy día, con la reforma penal, bueno, dejaron de ser averiguaciones previas, posiblemente estén más familiarizados con ese término que carpeta de investigación, hoy día es carpeta de investigación, como su nombre lo dice, es una investigación. Ahora, vámonos al ámbito eh, fiscal, ¿qué es una visita domiciliaria qué es una revisión de gabinete, qué es sino un procedimiento administrativo de comprobación, una comprobación no es otra cosa que igual una investigación. Entonces, ambas autoridades, Ministerio Público y Secretaría de Hacienda a través del SAT o Instituto Mexicano del Seguro Social o INFONAVIT o CONAGUA Sí, todas ellas son autoridades administrativas especializadas en distintos ámbitos. Las autoridades fiscales, valga la redundancia, pues se especializan en el ámbito fiscal, de seguridad social, etcétera. En tanto que el Ministerio Público también es una autoridad administrativa dependiente del ejecutivo, pero que realiza investigaciones no de carácter fiscal, sino de carácter penal. Vamos a ponerlo en este otro color... Este, el Ministerio Público hace investigaciones de carácter penal, en tanto que la Secretaría de Hacienda IMSS y Fonavit, hacen investigaciones, comprobaciones de carácter, vamos a ponerlo así, fiscal. Hasta aquí dudas, preguntas, quejas, sugerencias, lamentación, dolor, acoso, enrojecimiento, urticaria, atrás, acullido, herpes, empacho o embarazo. ¿Por qué viene esto, compañeros? ¿A qué viene todo esto? Bueno, en el ejemplo que les estoy comentando, ¿sí? esta persona, este artista de los años 80, 90, en el ámbito penal sale absuelto y dice, sale absuelto él y dice la autoridad penal... <coughs> el juez de lo penal, dice, él no cometió defraudación, sale absuelto, la sentencia sale a su favor. Sin embargo, en el ámbito fiscal, administrativo fiscal, él, años atrás ya había pagado una cantidad. Le habían obligado ilegalmente a pagar una cantidad, porque le imputaban que había cometido defraudación, cuando en realidad no fue así. ...él sale absuelto en el ámbito... ...en el ámbito penal sale absuelto... ...pero en el ámbito fiscal él ya había pagado una determinada cantidad. Bueno, la lógica o el sentido común nos diría... ...oye, pues si ya dijo el juez de lo penal que él no debía esas cantidades... ...que no cometió defraudación fiscal... Entonces, es ahí donde les digo que tuve oportunidad de participar en ese equipo, pues lo lógico sería que esta cantidad se le devolviera. ¿No? ¿No sería lo lógico, lo conducente? Bueno, ¿a qué voy con esto, compañeros? los resultados vamos a hacerlos chiquitos a ustedes para que no me tapen aquí la pantalla okay. el resultado que se obtenga en el ámbito penal es completamente independiente del resultado que se obtenga en el ámbito fiscal es decir que se siguen por cuerda separadas. El resultado de un procedimiento en el ámbito penal no te puede favorecer en el ámbito fiscal y viceversa. En el ejemplo que les comento, tras llevar la solicitud de devolución de esta persona de las cantidades que indebidamente había pagado, le resolvieron negativamente. Y obvio, pues el argumento fue, pero ¿cómo puede ser eso? Si ya declaró el juez de lo penal que él no cometió defraudación y entonces fue lo que nos, comentó, nos argumentó el tribunal fiscal el que en el ámbito penal ella, él haya salido absuelto no le genera un derecho en el ámbito fiscal a la devolución de esas cantidades y en el supuesto de que él hubiese tenido derecho a la devolución de esa cantidad si él no estaba conforme o de acuerdo con la cantidad que indebidamente pagó él tuvo cinco años para solicitar la devolución y siendo que el procedimiento de carácter penal tardó como ocho o nueve años en salir la sentencia, el hecho es que a la fecha en que sale absuelto del ámbito penal, a él ya le había prescrito el término que tenía para solicitar la devolución de cinco años.